¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl. Estamos en otro terrible de vivo, esperando a que se nos conecten las personas este día martes 6 de abril, donde vamos a conversar con eh, Ricardo Palacios. el es presidente, fundador de Atavid eh, y vamos a hablar hoy día sobre un tema que es sumamente importante que ha sido y ha estado en la palestra también en los últimos días en Cauquenes el problema del, eh, de la saquía o del saqueo de agua y donde Ricardo ha cumplido un rol bien importante desde hace ya muchísimo tiempo en cuanto a ir fiscalizando el, el río Cauquenes verdad y eh, ha ido también eh, documentando y recabando eh, los problemas que se eh, ocasionan en el río Cauquenes, producto. Eh, de lo que ustedes sostienen, hay un robo, Ricardo, ¿no? Eh, y que sin embargo eh, la empresa eh, dice lo contrario. Por otra parte, ustedes han acusado puntualmente a la viña Hondurraga. Vamos a saludar primero a Ricardo Palacios, tenemos que decirlo por un asunto de, de transparencia también, que es candidato a concejal eh, por Cauquenes, pero en esta oportunidad vamos a hablar... Eh, con él en su calidad de presidente de Atavid eh, y por el asunto del de río Cauquenes y, y el manejo de las aguas de ese río. Y también nos acompaña la ingeniera Paula Echaveguren. Lo dije bien o no? Complejo igual lo pillo. Sí, buenas noches, <ríe> Patricia. Estamos con Paula Echaveguren, eh, quien va a estar solo en audio por ahí algún problemilla técnico con la cámara pero la tenemos que es lo importante para que también nos aporte su visión técnica eh, de todo lo que implica este este problema del, del río Cauquenes eh, así que bienvenida Paula también Muchas gracias Y vamos a partir con eh, Ricardo que nos cuente cómo comenzó esto esto no partió ahora esto eh, viene arrastrándose desde el año 2019 cuando usted eh, hizo verdad eh, los primeros esbozos de, de, de este problema que estaba atravesando el río y empezó eh, de mutuo propio también a fiscalizar un poco eh, si es que las aguas del río Cauquén estaban siendo bien utilizadas. Cuéntenos un poquito del, del inicio de la historia, Ricardo, eh, cuando usted advirtió este, este problema. Hola, eh, Patricio. Buenas noches. Hola, Paula. Buenas noches. gusto saludarle noches. y saludar también a... A todos y eh, los que esperamos ser esta a la altura de este, de este programa, de esta invitación, Patricia eh, Bueno, tal vez es que... tengo eh, La lucha trae de mano la otra. Es un Pablo a nosotros, se le dar su prueba, de que nos juntamos para luchar por el tema de Eurosuper eh, Y nos juntamos junto a varias agrupaciones que reconocidísima aquí en la región, en la provincia. Y fue así que hoy día, con orgullo, tengo que decir que aquellos vecinos y vecinas del sector del Bordo, de Rioja, eh, acudieron a nosotros con un llamado de mucha preocupación, ya que en ese sector eh, ellos tienen talaje para sustentabilidad de sus animales, ¿cierto? Estamos y un... se comunicaron con nosotros... Estamos teniendo un problema de, de conexión, eh, Ricardo se nos está escuchando con algunas dificultades el, el audio y usted también se nos está quedando un poco pegado eh, en la pantalla, vamos a esperar ahí que Ricardo se reconecte. Eh, bueno, el año 2019, como decíamos, alrededor del de, mes de diciembre, eh, Ricardo Palacio y la gente de Atavid comenzaron a hacer las primeras fiscalizaciones. Comenzaron a hacer las primeras fiscalizaciones al, al río Cauquenes eh, como organización. Ahí lo estamos viendo de nuevo en sí, pantalla. ¿Es que se salió de ah. ello, no? Ahora lo tenemos de nuevo en pantalla. Favor, ¿no? Yo, qué raro. Sí, ya, eh, tenemos ¿Dónde quedamos? Un, tenemos una muy mala señal de usted, por si acaso, ¿ah? ¿eh? así que usted se, no, se nos cayó y se nos está quedando un poquito pegado. Así que si nos puede repetir un poco la introducción de cómo comenzó esto de empezar a fiscalizar el río Cauquenes. Bueno, eh, no sé si alcancé a nombrar a los vecinos y vecinas del sector de La Rioja, el vuelto de La Rioja. Parta ¿Sí? de ahí. Ya, bueno, eh, el llamado fue de ellos. Eh, y acudimos, nosotros, ¿cierto? Nos pusimos de acuerdo con Paula y un vecino que nos facultó la entrada y, y desde ese día uno eh, ya hicimos y contratamos eh, en terreno, ¿cierto? Inclusive pedimos apoyo de carabineros, ya que en la primera instancia encontramos el río totalmente seco, seco, o sea, un río eh, sin vida. Eh, bueno, Paula como ingeniero hizo lo suyo, los datos técnicos, nosotros en lo territorial, también verificando de que efectivamente el río ya no llevaba su cauce ecológico, y, y bueno, eh, georreferenciando, tomando fotos, evidencia, eh, con el conocedor que estábamos ahí del, del campo, nos guió por, el, por diferentes sectores y efectivamente el río ya estaba nuevamente sin agua, o sea, eh, no era ese el primer año que ocurría esto era ya consecutivo, o sea, siempre el río llegaba hasta la dependencia de la viña Hondurraga, no era primera vez. A nosotros no nos consta lo del año pasado, pero sí, en ese, en ese entonces, sí, y estaban trabajando con dos bombas eh, y el río estaba dirigido hacia sus dependencias. Habían bajado una maquinaria, en este caso una retroexcavadora, donde le hicieron un tique y apuntaron el río hacia sus bombas y, y el río no tenía ningún cauce eh, normal, Agua abajo. Eso, eso fue en primera instancia, Patricio Paula. Bueno, el, el 2019 ustedes comenzaron a hacer estas primeras, eh, por decirlo de una forma, fiscalizaciones de manera autónoma, ¿verdad? Y el 2020 ya llevaron una petición a la Dirección General de Aguas para que fiscalizara el, el río Cauquenes. ¿Cómo fue ese proceso, Ricardo? Bueno, eh, ahí fue cuando empezamos a trabajar con otras agrupaciones, en este caso teníamos eh, fundado el Kodak, en cuanto a... ahí empezamos con un, en cierta forma con un, con un cierto gallito con la empresa en que íbamos nosotros, diferentes agrupaciones, a, a, a tomar el cauce, a, a liberar el río, de hecho hay publicaciones que se llaman Liberando el Río, eh, y ellos en su porfía bajaban la máquina de nuevo, dirigían el río a su dependencia... Y esto tardó alrededor de 20 días. Ya cuando decidimos ponerle golpe fuerte a esto, fue cuando decidimos ir a acampar un fin de semana eh, con, con el Kodak, ¿cierto? Y sus agrupaciones eh, que las conformábamos en ese tiempo. Y, y llanamente nos pernoctamos, alojamos allá y, y le quitamos el rey. Definitivamente se lo quitamos. O sea, eh, eran ellos o el territorio. Y eso fue ya lo que nos dio lugar a hacer las denuncias a la DGA para tener el respaldo que pensábamos nosotros que DGA no iba a dar con testimonios, con videos, con fotos, con grabaciones. Eh, bueno, más adelante le vamos a explicar cuál fue el futuro de eso y, y así comenzó esto ya más de un año que lleva de fecha y, y lamentablemente la respuesta no ha sido positiva para el territorio nuevamente. El 15 de enero del 2020, ¿ustedes ingresaron entonces esta petición de fiscalización a la Dirección General de Aguas en la región del Maule? Así es. Correcto, en Talca, sí. ¿Cuánto tiempo después les contestaron esta petición? Eh, tardaron cómodamente, se, se tomaron su tiempo los caballeros, tienen que pensar muy bien, se tomaron 12 meses, un año en responder. Solo responderle eh, teniendo que van a la pregunta de base. Fiscalizar. ¿Paula? Claro, ellos eh, respondieron en enero del año 2021 la, la denuncia o pedido de fiscalización hecha en enero del año 2020, un año después. Y lo que respondieron es que se tomaban 15 días hábiles para verificar qué estaba sucediendo en el lugar en conflicto, en el lugar que nosotros habíamos dicho que existía un, una posible extracción de agua. Ilegal. ilegal O sea, después de un año eh, se tomaron además 15 días para eh, comenzar a hacer esta, esta investigación. Eh, 15 días hábiles. 15 días hábiles. <risa> o sea, tres semanas en la práctica. Claro. <risa> eh, para comenzar a hacer esta investigación eh, y de ahí eh, viene todo otro proceso, ¿no? Eh, ¿Cuánto demora la respuesta que les dan o los resultados de, de la fiscalización? Paula, Ricardo Ricardo. Ah, eh, Ricardo, ¿respondes tú? Ya eh, Bueno, dale, dale, dale Super. Ah, bueno eh, Se demoraron lo que dijeron Aproximadamente, se demoraron un mes Ya, Y, y, y claro y, eh, La respuesta fue Sorprendente Porque el, Ellos nunca fueron A tomar A medir el caudal del río Cauquenes, que correspondiera con el caudal ecológico que debe tener, sino que simplemente se basaron en una fotografía que les enviaron, los mismos de Undurraga, se lo hicieron llegar a DGA y eso les bastó para decir, está bien. No hicieron ninguna medición, no hicieron absolutamente nada, no llevaron ningún equipo técnico de nada, siendo que ellos lo tienen, y ellos tienen un poder fiscalizador, cierto, de hacer cumplir los derechos de agua y cumplir los caudales ecológicos. Y nada de eso ocurrió, solamente la fotografía, que al parecer ellos pueden adivinar la velocidad de un río en una fotografía, es algo, no sé, maravilloso, los superpoderes que tienen en la DGA del Maule. Esa fue la respuesta... Horrible que nos dieron. ¿Cómo se tomaron ustedes esa respuesta, Ricardo, de, de la Dirección General de Aguas? Eh, nosotros en primera instancia, porque en, en, en un momento en, en, en el oficio ellos eh, declaran que eh, la, nuestra denuncia es admisible, ¿ya? Y nosotros dijimos, bien, vamos bien porque vamos por, con, con el objetivo que como territorio que queremos esclarecer y aclarar para para tales efectos, ¿cierto? Eh, pero muy desilusionante fue que nos dieron solamente 15 días para responder. Ellos tardan 12 meses y a nosotros nos dan 15 días para responder la respuesta que ellos nos dieron. Que ellos habían ido con el notario señor Lora de Cauquenes, habían ido a constatar con él. Eh, ahí, ahí, ahí tenemos una foto que le llevaron al notario o llevaron al notario a terreno para decir de que si un notario, usted ve agua ahí, sí. Es agua que va ahí, es el cauce ecológico, sí. Entonces el, el notario como es ministro de fe, eh, y listo, se cerró el caso. Esta información se la traspasaron a la DGA ellos, como Burraga, y, y, y se cerró el caso. No hay absolutamente nada, nada, nada, nada. Nosotros consideramos súper burlesca la actitud y la respuesta de la DGA, poco técnico, como dijo Paula ahí, porque de verdad es vergonzoso, vergonzoso, yo lo digo con todas sus palabras. Eh, nosotros conocemos a la directora Paula Castro, eh, hemos tenido reuniones con ella, inclusive en Talca, donde se comprometió a hacer bien su trabajo, y con esto para nosotros no, no nos parece súper desilusionante. Porque en el fondo quien nos debiese defender, ¿cierto?, de todos estos supuestos que no podemos... Porque en este momento quedamos a abrazos cruzados porque lo no tenemos... El testimonio que nosotros presentamos, cierto, los videos, las fotos, las referencia, toda la información simplemente no sirvió de nada. Nuevamente nosotros eh, en esos 15 días juntamos los testigos nuevamente y los rechazaron. O sea, nosotros no podemos ir testigos si habíamos 15, 20 personas que fuimos y contratamos. Somos los mismos, no podemos llegar personas de Porongo, por ejemplo, o de Santa Sofía que vayan a ver algo que nunca estuvieron. Es irrisorio también lo que nos piden nosotros mismos éramos nuestros propios testigos de lo que estábamos viendo, entonces nos niegan la posibilidad también de tal documento súper desilusionante por eso se le da como, le, y la empresa en este caso, eh, se echa aire eh, un a decir, bueno, esto pasó eh, no, no, no hicieron nada, y, y ahora vienen los proyectos nuevos que más adelante vamos a mencionar entonces eso en, en sí Patricio y, y, y la gente que, que está viendo este programa eh, no solamente esta empresa, varias empresas, ¿no? y no estamos en contra de ellos. no es no estamos en contra del avance o progreso de las regiones de la provincia. Estamos pidiéndole que hagan bien las cosas. Si nosotros ya le hemos sorprendido, acá tenemos otro caso más. Nos bueno, vamos a ir un poquito en Honduras. Casas patronales se tomó el, el estero bajo el puente del estero doctoral 2, lo cortó a 4 kilómetros para allá y sin embargo. Otra vez tuvimos que estar ahí el territorio para denunciar. Santa Carolina hace lo mismo con una familia, a una familia allá en Coronel de Maule. San Pedro en Mengol tiene la misma política con los arroceros. Ya, vuelvo atrás. Patricia, ¿no te escucho? ¿Paula? ¿Ahí escucho, Ricardo? Sí, yo te escucho, pero no escuchamos a Patricio. Yo aquí no. estoy ahora. Ah, ahora, ahora sí, bien. sí, ahora sí. sí. Perfecto. Eh, les preguntaba, perdón que no se haya escuchado, les preguntaba sí. que, qué pasaba, cómo se había amedrentado esa familia. Eh, usted dijo de la viña Santa Carolina, así que. Santa Carolina. No Esto ocurrió. Eh, en el, el recurso de toda esta denuncia es que, como comité, nosotros como CODAC, la gente recurría eh, muy constantemente a nosotros por, por la valentía de, de, de poder enfrentar, de alguna forma u otra, ¿cierto?, levantar la, la respuesta territorial. Eh, Acudimos a un llamado eh, de una familia por el tema de la toma de agua de Coronel. Ya estamos hablando de hace harto tiempo atrás, de, de esta empresa. Bueno, Fuimos, en tres instancias fuimos a buscar, y, y, y la geografía ya no es lo mismo que acá en el Bordo de la Rioja, es un poco más brusta, eh, es mucho más, más densa la, el tema de la geografía ya. Y no en primera instancia no encontramos la toma, en segunda instancia tampoco, y en la tercera instancia ya dimos con la toma. No, no, no, no podían decir si legal o no legal, pero ya estaba la toma de esta misma que está en la polémica ahora, ¿cierto?, de la gente de Coronel Río Coronel ¿cierto?, de Coronel de Maule, eh, que también ya se formó una agrupación ahí también. entonces eh, eh, Ricardo, es que van, van llegando comentarios también para ir leyendo, y justamente tenemos el, el comentario de Luisa Marisol Retamal Fauntes que dice que fueron varias denuncias las que se hicieron llegar a la DGA, Um, y tenemos más personas ahí que nos están eh, eh, haciendo apuntes referente a eh, la parte técnica, que por ahí tuvimos ese error, ese error de audio, pero ya estamos eh, todos con, con audio. Ya sigamos, estábamos hablando entonces eh, el tema de Coronel de Maule, donde también ha sido una polémica bastante vigente en el último tiempo, donde usted estaba señalando que se han ido sumando otras organizaciones que están también preocupadas más en, en ese sector. Correcto, y ahora ya también eh, la Río Coronel de maule eh, un saludo para ellas y para ellos, eh, también por la, por, la, por la misma situación, o sea, cada territorio está luchando por los ríos. Por eso se fundó también acá abajo del sector oeste de mi casa, hasta la agrupación Poldo eh, de la Rioja, que es la que estábamos hablando recién. Entonces, como nos trasladamos a Coronel, eh, después que... Llegó la, la, ya la ubicación casi perfecta para, hacer, para ir por los denuncios, no, nos pilla el COVID. Y el COVID nos mandó a la casa, nos encerró, pero en los primeros días, ¿cierto? Y hasta ahí quedó todo. Pero no conforme con eso, la empresa una vez que supo que andaba la familia, eh, yo por respeto y por, por supuesto hay que cuidar el patrimonio sí. familiar, no voy a decir su apellido, pero... Eh, pero sí voy a decir el nombre del administrador que se llama Roberto Vilches, que es el administrador de la Viña Santa Carolina. Este señor se dirigió a la casa de los padres de una de las personas que andaba con nosotros y en su camioneta corporativa, con ropa corporativa de la empresa, y les fue a decir claramente de que su hija no era con más gente buscando absolutamente por el territorio porque iba a tener problemas. Iban a tener problemas. Obvio que eso se llama amedrentamiento. Eh, esto ocurre, eh, nuestra amiga nos comunica a nosotros, asistimos, estamos conversando con ella, con la familia, con todos, porque nosotros no, tampoco somos a este, digamos, eh, pero sí podemos canalizar ciertas cosas que le está pasando al territorio, por eso tenemos este grado de, de, de valentía, dije delante, ¿cierto?, de poder enfrentarlos y de verdad hoy día tenemos que estar de tú a tú con ellos. No podemos, no tenemos por qué estar cabeza a gacha con las empresas porque ellos son, se están llevando un fuerte patrimonio de nosotros y nos están dejando con los recursos mínimos. Entonces, por eso que hoy día se levantó fuerte la voz, en base a eso también considero yo que se hace justicia divina y por eso está la agrupación muy firme trabajando también, porque de verdad que le tocaron el filamento más fino, que es la familia de la gente de Coronel. ¿Y qué les parecen estos reportajes que han aparecido tanto en Televisión Nacional como en Cooperativa, en la web, en la web de Cooperativa, donde también... Eh, de cierta manera han visibilizado un poco el drama que viven las familias de Coronel. Paula, ¿tú qué, qué piensas? Uh, algunos algunos los he leído, los he escuchado, yo no veo televisión abierta ni ningún medio comprado, eh, pero sí eh, me parece poco, porque la situación es súper alarmante. Nosotros ya tenemos un código de aguas que nos tiene con la soga al cuello y además, que nos sigan quitando el agua y que el, el, el organismo fiscalizador no haga su trabajo, es completamente vergonzoso. Paula, y desde un punto de vista más técnico, recordamos que tú eres ingeniera, eres también eh, parte de, de la agrupación Atavid. Eh, desde un punto de vista eh, más técnico, eh, ¿te parece que ha existido una preocupación real de las autoridades por proteger los cauces del río? por eh, proteger que efectivamente los pequeños agricultores tengan el, el recurso de agua para sus siembras, para sus animales. No, esa es la respuesta corta, la respuesta larga, eh, bueno, se puede también tomar de la misma respuesta que dio la Dirección General de Aguas del Maule, donde no hubo pero absolutamente nada con respecto al caudal ecológico del río Cauquienes. Eh, también con respecto a las autoridades, que no solo de los ríos, sino que también de los acuíferos, nosotros estuvimos peleando para que el acuífero belco arenal se transformara en, en, de restricción a prohibición, y también eh, con respecto al humedal de ciénagas del NAME, tampoco. Eh, hay una ley que le permitía a las municipalidades hacer ordenanzas para poder proteger los humedales, y la municipalidad no hizo nada. Eh, con respecto a los acuíferos. Eso también se puede, se puede presionar, se pueden establecer. La, la municipalidad tiene, tiene varias facultades para poder proteger y para poder fiscalizar. La municipalidad no está atada de brazos, y especialmente una municipalidad como de Cauquienes, que está tan alejada del centro mismo, que sería Talca y después Santiago, debería eh, tomarse todas las atribuciones posibles para que sus propios habitantes tengan agua, que es una cosa pero básica. Después del aire, el agua. Y que se transforma además en un, en un recurso cada vez más, más vital, se habla incluso del, del nuevo oro, no porque está siendo tan escasa, tan mal utilizada y es tan eh, fácil como para eh, quitarle su, sus propiedades, no la contaminación o una serie de cosas le puede quitar... Eh, propiedades para la subsistencia humana también, entonces es un recurso sumamente importante y que de hecho las naciones también se comienzan a plantear hoy por hoy desde eh, las reservas de agua que tengan, por eso el sur de Chile es tan importante con las reservas acuíferas y por eso la Antártica, por ejemplo, el continente Antártico también hoy se transforma en un territorio súper apetecido por, por las diferentes potencias, digo, porque también hay reservas de agua dulce que son importantes en, en ese lugar. Um, pero volvemos al, al territorio, como dice Ricardo, eh, volvemos a, a lo que es la, la lucha a, a nivel local por, por las aguas, porque eh, si bien, eh, como tú dices, eh, tanto Atavid como otras agrupaciones cauqueninas han estado luchando, han descubierto una serie de tomas, en los informes de la DGA dicen que, eh, por lo menos las tomas que ellos han fiscalizado, eh, están en, en orden, están dentro del, del, de lo que tiene otorgado como derecho, por ejemplo, a la Viña Enduraga, que era una de las que aparece en el informe. ¿Qué, qué dicen ustedes respecto a, a lo que señala dicho informe? Eh, totalmente en desacuerdo. Eh, ¿Por qué razón? Porque, por la sencilla razón, Patricio, y... Y resulta que el, el cauce ecológico del río Cauquenes son 128 litros por segundo, eh, de los cuales a nosotros nos consta, y damos prueba de eso, que jamás nunca hemos visto esos 128 litros por segundo. Entonces, eh, Undurraga eh, dice, pero si nosotros eh, mandamos gente a limpiar para que nos llegue más, más agua, estamos cooperando para que nos llegue más agua, pero están cooperando para su negocio, y su negocio queda hasta ahí, y, y, y hasta aquí el volto. Y después, ¿qué pasa con, con el resto que tiene que llegar este río a Cruz, a Capellanía, tiene que llegar a Purapel, al río Las Juntas, no llega agua del río Grauquén. este Recordemos que este es un afluente del río es, es, es, es, es El río Perquenauquén se junta con todos sus ríos y, y, y, y llegan a, al río Maule, y ninguno de estos ríos está cumpliendo el objetivo porque están siendo saqueados, saqueados antes de, antes de cualquier cosa, están pasando por este proceso. Y es por eso que los mismos vecinos míos, agricultores, ganaderos, han tenido que sacar sus animales. Del bol sacaron todos los, los animales y se los llevaron para la precordillera cordillera No es posible que no tengamos agua para nuestros animales, para nuestros caballos. Entonces, eso no es lo justo, eso no es lo justo que, que le pase al territorio. Costo, riego, porque tienen que pagar traslado tienen que pagar talaje en otras partes, no hay agua, el río Cauquene no tiene agua, solamente por la sencilla razón que estos caballeros hoy día se adueñaron del agua aquí en Cauquenes. Entonces, eh, y aún más, aún quieren más, eh, yo lo voy a decir con toda su letra, el gerente de la empresa Hondurraga, llamó hace una semana atrás, y me llamó la atención por haber publicado un artículo que es de propio de ellos, yo no sabía que era Hondurraga, eh, era un extracto de, que me, un vecino me, me, me transfirió para que lo analizáramos, ¿cierto? Era un extracto donde ellos están solicitando permiso a al para construir un megatranque de 14 metros de altura con una cantidad de metros cúbicos, no sé si la Paula lo revisó, eh, gigante. O sea, en las condiciones que estamos hoy día las condiciones con estas problemáticas que ya llevamos dos, tres años luchando por el tema del agua, ¿cierto? Más los pozos profundos que tienen las grandes empresas como Autosuper, que nos está apuntando hace ratito con su monitor en la cabeza. No me cae en la cabeza, y valga la redundancia, no me cae, no nos cae a nosotros. ¿Cómo pueden poder seguir más solicitando, y braula lo dijo delante, más permisos de agua superficial y aguas profundas cuando los acuíferos están en agotamiento eh, está... y crecen su negocio? Díganme. Usted estaba hablando de un inserto, estaba hablando de un inserto que salió publicado en la prensa, pero usted dice que estaba por otra empresa, a nombre de otra empresa. Estaba a nombre de otra empresa y el gerente me llamó para decirme que eso lo tenía para la. Nosotros tenemos en curso, por intermedio de la gobernación, una reunión pendiente con ellos, con las agrupaciones, con el territorio. Se ha postergado esta reunión desde diciembre eh, del año pasado. Ya llegamos a marzo, yo creo que lo vamos a tener que, a esta fecha, hacerla virtual, porque queremos verle la cara, queremos verle, eh, que den explicaciones al respecto de todo esto que ha sucedido. Eh, entonces, eh, eh, ¿cómo me pregunto a este, Patito, eh, el, es que me, me, me, me rebota mucho el... Entonces, este <risa> señor me llama, sí, el, sí el, me, me llama y me dice que él te, quería contarnos esa novedad, pero primero la publica en un diario local, y de hecho tiene que estar publicado en el diario oficial. Porque... Que tenía porque que contar el detallito para una la posible reunión. Entonces, pero viene, yo le dije, ¿en qué momento? Yo no he visto en ninguna parte en esta publicación que diga Undurraga. No me dijo si somos nosotros, nomás que viene un señor izquierdo, viene otros nombres, pero viene como cuando llegó AgroSuper aquí a Cauquel. AgroSuper llegó como agrícola y por apel, agrícola y forestal por apel del Maule. Llegó, tenía la oveja pero debajo de la oveja estaba Agro Super y aquí está esta solicitud, está, está eh, aparece el señor izquierdo solicitándose un tranque, pero al final va a ser para un durraga, o sea, nos vuelve a pasar lo mismo, entonces es por eso que hoy día tenemos el ánimo de, de comunicarlo, cierto y gracias Patricio por el programa, porque eh, tenemos que dar a conocer a la ciudadanía lo que está pasando, lo que nos está pasando y el futuro que se nos ve bien complicado, como dijo Paula. Ahora hay, hay que señalar que si bien esa situación se ve súper irregular, eh, no necesariamente es ilegal, eh, muchas veces empresas grandes compran ¿verdad? pequeñas eh, agrícolas, como pasó con Superpollo eh, y la agrícola Purapel que hizo usted, eh, y tratan de hacer estos trabajos locales con los nombres de esas pequeñas eh, agrícolas que van comprando. Pero Paula, eh, volviendo como al tema más técnico, ¿qué implicaría ese mega tranque que dice Ricardo Palacio eh, en el ya alicaído río? Implicaría más sequía. Yo creo que, eh, no, esto es, es simplemente, estoy pensando, ¿no? es mi creencia, ¿no? no lo puedo asegurar, que puede ser que el mismo tranque sea como respuesta a... Tantas veces que fueron distintas organizaciones, a Tavid principalmente, a, a quitarle la, las intervenciones que ellos tenían del río. Ya. Ya Entonces, un poco cansado finalmente, de... un poco, poco cansados de estar todos los días con la pala, con las máquinas ahí, eh, porque estaba don Ricardo Palacios con su gente, diciendo, Suelta en el río. Entonces, puede ser que, que, que sea producto de eso. Yo no lo sé, lo ignoro, pero me parece medio sospechoso. Eh, y lo otro es que, claro, por supuesto, un río con tan poco caudal, que está... Eh, eh, da pena ir al río, da pena, de verdad da pena, y tiene demasiado poco caudal. Eh, yo creo que va a ser peor aún para la sequía, y no solo para la sequía del de sector en particular, sino que también toda la infiltración del río hacia los acuíferos que por debajo corren y alimentan humedales y alimentan otros afluentes también, va a ser súper devastador. Ahora generalmente cuando las empresas grandes se instalan en ciudades pequeñas, en ciudades que necesitan trabajo como cauquenes, llegan con todo un, un discurso, ¿verdad?, de ayudar a la zona, de eh, brindar más trabajo, más oportunidades, hacer crecer a la zona. Ricardo, ¿a usted le, le parece que, que, por ejemplo, estas estas eh, estas viñas a las cuales usted hace mención eh, cumplen con ese, con ese concepto? Bueno, nosotros lo hemos conversado y lo hemos meditado muchas veces acá con la agrupación y agrupaciones de amigas y de que de verdad ellos están, de, están en deuda con el eh, Yo no quiero ser estrenista, pero como voy a tomar un poco lo que dijo la y yo también parto con ella, que puede ser parte de la solución de hacer un mega megatranque para tener eh, los 523.000 metros cúbicos de agua. De, de nuestro pobre río Cauquen. Exacto. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de agua? Bueno, según el gerente Francisco Valdivieso, me dice, la vamos a sacar el periodo de, de, de, de abundancia de agua. En, en, en pleno invierno, cuando hay crecida. Pero ¿quién ha visto las crecidas del río Cauquen? Yo hace años que no veo las crecidas que tenía que llegar hasta la loma de Cauquen arriba. Hoy día son mínimas crecidas. Entonces, una vez construido el proyecto, después no hay cómo sacárselo de encima. Es lo mismo que aceptemos un pabellón aquí en Cauqueni y no los vamos a sacar los 1.500 pabellones que tienen aquí para la provincia. Con uno basta, le pasó a Coesca. ¿Me entiendes? O sea, la credibilidad es, es, es poca. Y, y, y vuelvo atrás con su pregunta, Patricio. Las empresas están en deuda con el territorio, no están a la altura con el territorio, no están generando la fuente de trabajo. Hoy día, estos días que hemos estado encerrados, las manos cosechan día y noche en todos los campos se siente solamente los zumbidos de, la, de los extraterrestres de de los, de los porque sacan su terreno ¿no? y, y de acá no trabaja ninguno furgones con la gente eh, no ocupan lo mínimo no se cosecha mano ya eh, eh, eh, eh, ellos dicen no nosotros compramos cañería ahí donde se en Mendoza, compramos una cañería en Sodima eso no es dejarle la economía no es dejarle 30% de aporte cada empresa de estas, si estuviera alineada y, de, y dejar lo que corresponde para la ciudad, Cauquete sería otra cosa. Y De todas maneras, yo soy, soy un convencido de que la empresa tiene que ir a la altura y si no van a tener serios problemas con el territorio, porque hoy día estamos todos y todas informados de lo que están haciendo. bueno tenemos una pequeña acotación? Por supuesto, Paula, adelante. Eh, permiso. Con respecto al tranque que ellos quieren construir... Eh, ¿Qué seguridad nos da a nosotros que eso va a estar fiscalizado, que eso se va a hacer como se tiene que hacer después de la respuesta que nos dio la DGA? O sea, no tenemos Correcto. ninguna seguridad de nada. Siento que la población, Excepto. especialmente la población rural, vecinos ahí del, del, del sector, eh, están completamente abandonados a su suerte y a lo que se les ocurra hacer a esta gente. Ahí tenemos comentarios también de las personas. Emma Palacios, por ejemplo, dice, ¿y por qué estas grandes empresas no se les exige que busquen nuevas tecnologías para conseguir agua y que sean más amigables y sustentables con el medio ambiente? Una pregunta ahí que queda eh, planteada y también hay más comentarios. Eh, Delirio CCAT, dice... Estas empresas son peor que el coronavirus, entran agazapados y engañosamente a una ciudad eh, don, eh, dormida e inerte, donde la autoridad, en vez de defender nuestro territorio, se sientan en mesas negociadoras tras bambalinas. Así no se puede un solo hombre y ahí le, le, da, le tira flores a usted, Ricardo. Pero eh, esto tiene que ver esto tiene que ver también un poco con, eh, con el planteamiento de las empresas hacia el territorio, ¿no? Y si de verdad tienen eh, una dinámica de buen vecinos, como eh, se, se decía por ahí en, en un documental, y yo quiero leer parte de la defensa de eh, la viña Undurraga eh, ante esta fiscalización eh, y sobre el caudal ecológico que ustedes también han hablado. Eh, la viña dice, el caudal ecológico del río... Eh, es el mínimo, no podrá ser superior a, al 20% del caudal medio anual. Eh, eh, fuente superficial dice, en consecuencia, para determinar cualquier eventual infracción del caudal ecológico, primeramente se debe establecer cuál fue el caudal medio anual del río Cauquenes durante el año 2019, considerando la extrema sequía que hubo durante el año, la cual eh, es de público conocimiento. Un poco refutando eh, lo que ustedes dicen de que ellos estarían violando un poco este caudal ecológico. Pero después se, se ciñen de la ley eh, para señalar que eh, por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas número 102 del 5 de septiembre de 2019 en adelante de ese 102, eh, declaró como zona de escasez hídrica la región del Maule, lo que incluye a la comuna de Cauquienes. Conforme a lo anterior, rige lo dispuesto en el artículo 314, inciso cuarto, del Código de Aguas, una vez declarada la zona de escasez y por el mismo periodo señalado en el inciso primero de este artículo, la Dirección General de Aguas podrá autorizar la extracción de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin limitación de caudal ecológico mínimo, establecido en el artículo 129 bis o sea en el fondo ellos eh, eh, agarrándose de esa parte de la ley dicen que si hay sequía en un territorio ellos pueden extraer la cantidad de agua que sea porque la ley se los permite eh, más allá de si, sí. si se está respetando el caudal ecológico no paula me imagino que tú tienes más detalles sí, lo, de lo que sucede es que ellos no lo solicitaron porque si no la DGA nunca hubiera cogido nuestra denuncia ¿Cómo, cómo opera hay... eso, Paula? ¿Cómo, cómo opera ¿Qué... eso? Ellos nunca solicitaron por la sequía, por lo que dicen de la ley, bla, bla, bla ellos nunca solicitaron poder extraer aguas superficiales del río Cauquenes. si no, la DGA jamás habría cogido nuestra denuncia porque ya, la, ya tendrían ahí la, el... el, el en la solicitud que habían hecho ellos y, y seguramente el sello de apruebo de, de la DGA. Entonces es como absurdo lo que dicen. En el fondo dicen, lo que yo entiendo ¿no? de, lo, de la defensa de ellos, es que la ley en época de sequía les permite, en el fondo a cualquiera, sacar incluso más de la cantidad de agua que se, que, de la cual tienen derecho, porque se está en una época de emergencia, pero yo me imagino que el espíritu de la, de la ley no es eh, para que las empresas aprovechen de eso, sino para que la gente tenga agua para subsistir. Las leyes tienen espíritu y ahí eh, es muy debatible, ¿no? Pero eh, tener eso como argumento habla en el fondo de que no existe una conciencia comunitaria en las zonas en que se instalan. Ricardo. En absoluto. No, no conocen eh, el término responsabilidad social empresarial. Está no conocen en absoluto. Está manoseado y está un poco aplicado. Está poco aplicado, yo todavía están en, en, en los años 50 trabajando. Caos ecológico, eh, flora, fauna, eh, tema social, tema económico, subsistencia, animales. Eh, ello, el caos ecológico parece que esa palabra no existe para ellos. Y es, es tanto, creo que somos convencidos de que no existe porque para designar de que ellos dictaminan ahora mediante un notario que el cauce ecológico está, técnicamente, y Paula les puede explicar otro método, para, para dictaminar un cauce ecológico se tiene que tomar en, en, en un sector del río eh, cuatro puntos, ¿cierto? Se toma la distancia, se toma la profundidad, se coloca un flujómetro que mide la velocidad del agua... Y de ahí se designa un cauce ecológico. Hay otros métodos que nos explicaban también en San Carlos, que es un, una canoga donde pasa cierta cantidad de agua, que por eso le designaron dicho de paso a, según ellos, al ojo, tal como lo hizo la DGA, tal como lo hizo Hondurroga. Calculamos que ese es el cauce ecológico. Y en el Niken, para la gente de Cauquenes también, que, que nosotros somos colindantes con San Carlos Niken, ¿cierto? La gente de San Pedro mengol no tiene agua. Porque allá también la DGA distaminó el río, determinó hace 10 años atrás, o 11 ya, de dejar declarar ese río seco y ocupar, los señores eh, del la, de arroz, la ocupar el, el lecho del río. Termino, Paula, te entrego la palabra. Por favor. De, eh, ocupar el lecho del río y allá los señores de arroceros eh, designan un trocito de dos pulgadas por 10 pulgadas de largo... Y ese es el agua que solían 40 litros por segundo para causquenes Ese fue todo lo que nos dejaron. Jamás se lleguen a ni siquiera una laguna con eso. Entonces, vuelvo atrás, ¿con qué métodos midieron mi este, esta misma denuncia? ¿Con qué métodos? ¿Cuáles fueron? Y Paula le puede explicar que también hay otros métodos que son súper técnicos y esa es la precisión que hoy día no se tiene acá. Paula. Patricio, es, con palabra. respecto a lo que tú decías, de en, en tiempo de sequía se mm. puede extraer agua independiente que uno tenga o no tenga permisos de extracción. Eso está pensado para agua de consumo humano. Ese es el, el, el fin finalmente. Eh, ellos Por eso digo lo yo que, lo sobre que hacían, El espíritu de la ley. El espíritu de la ley, exactamente. O sea, eh, a ningún ser humano se le puede negar agua. Y si hay sequía, obviamente, que si el ser humano y su familia eh, no tienen agua, pueden perfectamente ir al río y sacar agua. Pero eso no es el, el, lo que estaba sucediendo. Ellos no, no, es una tremenda plantación de uvas. No tenían un peligro inminente a su salud por higiene, por, por alimentación, por cualquier cosa. Porque vemos que en verano es donde hay más enfermedades enferme, infecciosas eh, por falta de higiene, por falta de agua. Entonces el espíritu de la ley va, va a otra parte. Ellos están hablando de algo que nada que ver. Y con respecto a las medidas un... de caudal... Adelante, termino con esa idea Sí, eh, con respecto a las medidas de caudal, bueno, hay varias formas de medir caudal. Eh, el, el tema es que ninguna de ellas es a través de una fotografía. Que es la forma que la, de, la Dirección General de Aguas aceptó como válida de la viña Hondurraga. Y la aceptó como válida, yo encuentro que ahí fallaron en su deber fiscalizador, y la persona que la aceptó como válida está eh, completamente en abandono de sus deberes como funcionario. Ahí hay algo muy grave que no se puede hacer. Y ellos lo hicieron. Porque tienen técnicos, tienen gente, tienen ingenieros, tienen, tienen todo, son la dirección general de agua. Ellos pueden perfectamente medir un caudal como corresponde. No a través de una foto. La foto es bidimensional, el caudal es tridimensional. El caudal es la cantidad de agua que pasa por una sección. La velocidad es metros cúbicos segundos. Es tridimensional, ¿cómo lo voy a ver yo en una fotografía que es bidimensional? No no, no, no, no, no cabe en la cabeza la aberración que firmó Paula Castro Lastra. Porque ella lo firmó, la directora de, de la DGA de Maule. Queremos hacer partícipe, partícipe, digo, también a la gente que nos está mirando y que ha, ha, ha estado precisamente enviando sus comentarios, así que los vamos a ir leyendo. De Nicolás Mardones dice, reducir los costos para más ganancias, robar agua les sale más económico que invertir en tecnología de, a, a la altura, digo, de ser amigable para el medio ambiente. Um, también tenemos a Ricardo Jara Herrera, el cauce ecológico no se debe tocar, dice, las empresas están eh, viendo sus propios intereses, pasan a llevar eh, sin ningún tipo de remordimiento a los vecinos habitantes de los territorios, la TGA siempre nos deja con dudas más que soluciones, señala Ricardo Jara Herrera. Otro de los comentarios que ha llegado es de Laura Yacín, dice, están secando nuestros pozos me imagino que también es eh, vecino de estos sectores afectados. Eh, Emma Palacio dice, las leyes son las que no se cumplen o no están bien eh, confeccionadas porque se sienten con todo el derecho de consumir el agua que necesitan. Eh, nuevamente tenemos a Laura Yacín, que señala, esa es una mentira del porte de un buque, soy víctima, y mi familia, bueno, nos responde un poquito lo anterior, y ya hemos ido a soltar las aguas tomadas por ellos, y la DGA es un chiste. Bueno, algunos de los eh, comentarios de las personas que nos están acompañando. Ricardo, cuéntenos, si siga usted. ¿Qué le parece en esta opinión, bueno, primero? Eh, eh, sí, las opiniones son todas respetables, porque dije en antes, hoy día nos, nos estamos informando. Estamos en terreno. Hoy día la gente ya se atrevió. La, lo pasivo que éramos, cierto, hoy día dejamos de ser pasivos porque sa si no, salimos a defender el territorio, no estamos haciendo otra cosa más que eso, porque estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo nuestra generación, y, y, y, y si tuviendo los problemas, porque este año sí también se nos murieron animales, sí también se nos secaron los peces, o sea, perdón, se, se, se, secaron, se secó el río y, y se murieron los peces, entonces, si año tras año estamos viviendo lo mismo, y esto a una consecuencia de 8 o 10 años, que siempre se decía que el río de Cauquenes se secó el río Cauquene yo siempre llevamos 18 años viviendo acá, siempre decía el río Cauquenes se secó el río de Cauquenes lo que más tiene es vida lo que pasa es que se lo están quitando una empresa, otra empresa, otra empresa y otra empresa no tiene fuerza para llegar ahí al río de la Junta donde don Ramón Romo no tiene, no, tiene, no tiene esa fuerza ya no, están quedando, y no solamente ese río lo dice adelante, pero es que el que lo debían un saludo para mi amigo Ricardo Jara, que con él hemos sido testigos de todas estas aberraciones que, que hemos salido a trabajar en terreno, hemos dejado días, familia, todo votado por, por tratar de contarle a ustedes cómo es la verdadera historia de esta, de, esta, de esta sequía que se llama saqueo. Y aunque, aunque la empresa se quieran no ocultarla, estamos descubriendo tras, un día tras día, día tras día, perdón, y, y la realidad es esta y no otra. No podemos enseguecernos en que pensar que el progreso es parte del deterioro del territorio. No podemos mezclar estas dos cosas. Creo que hay que entrar en la balanza y, y controlar nuestro insumo, llegar a, a, a un consenso, pero como pedirles por favor a ellos cuando nosotros llegamos primero que ellos. Ellos, todas estas divisas, estas grandes potencias económicas se las llevan para otros países, pagan sus impuestos en, en, en las grandes municipalidades, ellos no dejan absolutamente nada acá. Ya pasó con las forestales, ya pasó con, con... y ahora con las viñas. Y espérense un poquito que llegue este megaproyecto que se llama AgroSuper aquí que tiene pozos de 600 metros de profundidad, que tiene pozos de agua en todos lados, cuando echen a andar, como dijo don Eduardo Cancino, las bombillas más largas son las que ganan el terreno. Entonces, estamos bajo amenaza, y esto no es una campaña de, de, de miedo, estamos realmente, la provincia de Cauquén, está bajo amenaza de estas empresas. Esa es la vamos analogía seguir, que hago, Patricio, en este momento. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios que están llegando. Eric ormazábal dice, ¿qué pasa con el monocultivo forestal? No olvidar la gran... Extensión de este tipo de plantaciones que también consumen una gran cantidad de agua. Estas empresas también son parte del saqueo, señala Eric. Por supuesto, um, sin duda. Tenemos a Emma Palacios, dice: Por eso, insisto, la ley está mal, no puede ser que una notaría ratifique un caudal. Um, Cecilia Toledo, ¿quién fue la persona que aceptó como válido el caudal? Eh, señala, se establece esa duda. Eh, Lirio C.C.A.T. Eh, señala, acá se perdió el equilibrio, plantan viñas a destajo, sin estudiar primero si un río que es de todos puede regar el plantío interminable y para unos pocos esto es injusto, arbitrario y fraudulento. Harta participación de, de las personas en esta conversación eh, o las normas de la DGA. Hay un, otro comentario. Eh, por culpa de la DGA, el ecosistema se fue a la porquería, da impotencia eh, recoger peces y animales y aves envenenadas. ¿Y quién responde? ¿A quién eh, se demanda si se tiran como pelotas? Nadie se hace responsable. Da mucha rabia. Justamente usted publicaba hace un tiempo atrás, Ricardo, en sus redes sociales una cantidad de animales fallecidos. Eh, cuéntenos un poquito de eso también. Eh, es triste, es triste porque me tocó ir a terreno con un amigo, y, y eran sus animales, eran sus animales, y estaban en, en una islita de agua caliente, este mismo río de aquí, agua caliente en pleno verano, porque eh, cuando el agua desaparece deja de ser el refrigerador del valle, el agua es fresca, cierto, es un cuerpo vivo, que el cuerpo de agua que enfría y, y, y la arena estaba caliente, esto fue eh, aquel año de la denuncia, ¿cierto? y él con mucha tristeza tomaba a sus teneritos muertos, no podía hacer nada con ellos, me dio de verdad me dio mucha pena y, y, y ver que se repite este escenario nuevamente, y ver que ese corazón duro de esta gente no se ablanda solamente ven cómo ver forma de hacer más negocios, y este es el tema este es el tema y, y, y, y la señora Laura dice lo mismo que su sobrina también camina allá en Capellanía viendo el mismo problema por muerto eh, eh, hicieron la denuncia en el SAC nadie fue a, a tomar nota del tema entonces las autoridades las la, la, la, la instituciones que están a cargo de esto nos tienen abandonados totalmente abandonados por eso que hoy día el territorio, mediante las agrupaciones territoriales que somos hoy día somos muchísimas, queremos representar todo esto, lo dice adelante y lo vamos a seguir haciendo porque de todas maneras no nos, eh, eh, tenemos una capacidad tremenda unidos y unidas es más, mire, le voy a contar un detalle eh, Durraga estos días cuando estuvo cosechando con sus máquinas con sus robots que cosechan, cierto que se colocan 500 kilos acá a capacho al lado y se lo trasladan a los camiones se le quedó enterrada una máquina, pueden creer ustedes que en un cerro alto como el que aquí el Boldo Chico, el Boldo Chico es así un cerro se quedó enterrada la máquina cuando no ha llovido, ¿sabe por qué se quedó enterrada la máquina? Porque el mismo presidente de la Junta, perdón, de la agrupación territorial el Boldo Rioja, eh, subió sus fotos y mostró la abundancia de agua, la abundancia de agua en las viñas. Esa cantidad de, de, de quichorrea el agua, imagínense. Y lo que es doloroso de esto, ellos con su máquina enterrada y cinco metros al frente está la, la comunidad... El Villorrio del Boldo Chico, junto con la población Loyola y Chiquillos, no tienen un litro de agua. No tienen un litro de agua y hay gente que ha estado tres días sin agua. Sin embargo, ellos les chorrea el agua cinco metros al frente, le corre, escurre el agua. Eso lo vimos con Ricardo Jara allá en, en, en, en los Avellanos, arriba también en San Pedro Mengol. En los cerros escurre el agua, bombeada de los ríos. Entonces, ¿cómo están dejando...? La pobreza máxima aquí, ellos con su verde esplondor, ¿cierto? Ese verde bonito y, al, y cinco metros al frente la gente no tiene ni siquiera para lavar una pieza de ropa. Y hay gente que está postrada. Soy testigo de eso. Creo que sería muy doloroso hacer un documental de lo que nos está pasando aquí a, a, a, a medio, a 500 metros de aquí. Entonces estos señores se van a tener que poner sí o sí la mano en el corazón y si no el territorio les va a pasar la factura. De verdad, en serio. No es una amenaza, es más bien una realidad. Que hay que entrar a golpear la misa, hay que entrar a conversar con ellos, eso es lo que estamos buscando quiero decirlo también, de hecho el gobernador igual está haciendo lo posible ¿cierto? por llegar a la junta de vigilancia porque no tenemos ningún instrumento, Patricio ¿cómo defendernos? nosotros hablamos de nuestro río, pero en el fondo el río es de las empresas, es como la palabra nuestro río, si ni siquiera podemos ni siquiera tenemos eh, en, en el puente ahí libre el río está lleno de palos, no hay nada que sea nuestro hoy día, es de las empresas tienen nombre y apellido todas las empresas aquí entonces, si es necesario la Junta de Vigilancia, vamos a impulsar cada vez más ese proyecto, de hecho el apoyo lo hemos tenido en la gobernación, y ahí estamos las agrupaciones siempre, dándole y dándole y dándole y vamos a seguir dando, porque no, lo vamos, no vamos a dejar que pase esto. Creo que hoy día la ciudadanía tiene que hacer conciencia también, los vecinos y vecinas, que si no tenemos medio ambiente, que si no tenemos agua, no tenemos nada. Agradecemos a todas las personas que nos están mirando y que han tenido muchísima participación. Vamos a leer otro comentario de Vicente del Caos, sugerente nombre. Con respecto al punto número cuatro de los descargos de la defensa de Viña Undurraga, dice la notaría de Oscar Lora eh, Romero, no posee ninguna expertise ni ningún elemento técnico para certificar detalles de causal de un río, por lo tanto ese certificado no solo no es válido, sino que es constitutivo de delito, dice Vicente del Caos. Um, con respecto al punto número 5 de los descargos, se presume el dato de sequía sin datos eh, empíricos. Con respecto al punto número 7 de los descargos de la viña de bueno, ahí quedamos con tres puntitos. Um, también hay recomendaciones de notas de universidaddechile.cl, eh, que es un, un, una nota de un estudio de la Universidad de Chile, también la encuentra en cauquenesnet.cl. Se dan cuenta eh, que se necesita a Ricardo en el municipio, dice Laura Yacine, ahí tiene un, un apoyo Ricardo. Eh, despierta Cauquenes escribe también, la gobernación y la municipalidad son responsables de lo que, eh, de lo que está ocurriendo en los cauces a través de su silencio y falta de fiscalización. Um, muchas personas participando, así que estamos sumamente agradecidos. Voy con Paula para consultarle, eh, sí. ¿qué es lo que esperas tú, Paula? Eh, estamos a puertas, ¿verdad? Pese a que se aplazó nuevamente la elección, pero estamos a puertas de elegir a constituyentes, quienes van a tener que redactar la nueva Constitución para Chile, y donde el tema del agua, muchos ya han planteado que tiene que ser un tema central en la nueva constitución. ¿Qué esperas tú de los constituyentes y de lo que tengan que plasmar en esta nueva constitución? Espero que Primero que la gente vota conciencia por los constituyentes que están por el cambio del código de aguas. Porque el código de aguas actualmente lo que hace es poner dueños con... Eh, ¿Me escuchan? Sí, claramente. Sí. Ya, perdón. Pensé que se había cortado. Bueno, eh, poder comprar agua eh, subterránea, superficial, etcétera. Eso tiene que cambiar. Eh, quiero también hacer una, un, un ejemplo de cambios que ha existido en Europa, en Alemania y en Francia. Las aguas eran, eran privadas y se fueron municipalizando debido al fracaso de la privatización del agua. No estamos hablando de países, no estamos hablando de Corea del Norte, no estamos hablando de Cuba, Venezuela, los países que les gusta tanto nombrar a ciertas personas, estamos hablando de países de derecha. El tema es tan, es tan complicado de tratar, es tan difícil de entender, que es inexplicable que sea privado. Entonces, claro. eh, yo espero de verdad que la gente vote, vote a conciencia por sus constituyentes y por los constituyentes que estén a favor de cambiar el Código de Aguas. ¿Y usted, Ricardo, qué espera de los constituyentes y, y lo que plasmen referente al agua en la nueva Constitución? Eh, yo espero el máximo, porque eh, especialmente por nuestra provincia. Yo un día lo escribí, hice una analogía viendo todo lo que pasa en el norte, porque hoy día estamos viendo nosotros como encerraditos en nuestro territorio, nuestra problemática, ¿cierto?, pero también tenemos regiones que vienen sufriendo desde hace hace ratito esta problemática y nos vienen dando como ejemplo de lucha, nos vienen dando como, como que lo que han hecho eh, tarde o temprano, pero están, están trabajando porque también las partes hicieron lo suyo allá. Eh, hoy día queremos buenos representantes, creo que Cauquenes tiene dos buenos representantes, eh, uno de ellos es, voy a empezar primero por las damas. Me la voy a jugar por Consuelo Veloso, ¿cierto? Y por Fernando Salinas, que son dos personas que han trabajado, han estado en terreno, porque para, para ser un buen constituyente hay que estar en terreno y conocer, conocer el problema. Eh, lo veía delante, eh, se habla de la pobreza extrema, pero nadie conoce la pobreza extrema como se está. Y aquí en el tema del agua hay que conocer en terreno la situación en sí. Coronel de Maule el otro día, cuando hicimos unos conversatorios, atrás, tiempo atrás no hace mucho, una señora decía tenemos que salir a buscar 200 litros de agua para estar una semana, no tenemos para darle a los animales, los bueyes consumen una cantidad de agua diaria y no está esa agua, eh, una amiga tiene caballos preciosos y tiene que romper la arena para hacer un pocito y alimentar esos caballos, entonces creo que la tarea de, de, de, de los constituyentes de hoy día es una, un, una misión principal, grande, eh, fuerte, poderosa, porque eh, así como las empresas son tan poderosas, nosotros también el territorio es territorio poderoso, no nos podemos menoscabar. Creo que ahí está la, la esencia de nosotros y ojalá que el código de agua se cambie, que la constitución nos defienda y que defienda al territorio, que principalmente somos nosotros los que le damos vida. Así que espero lo mejor de los constituyentes. Muy bien, justo le iba a preguntar eh, qué en este cruce de candidatos, si es que se había encontrado con constituyentes que lo representaran de cierta manera en, en, en, su, en sus demandas, y ahí se mandó solito los nombres, así que vamos con otros comentarios, sí. porque ya vamos a terminar esta transmisión. Eh, Maximiliano Venegas dice, sequías igual forestales, cambio de uso de suelo, pinos, viñas, etcétera Y una de nuestras comentaristas estrellas de esta noche, Laura Yacín, que nada más nos ha contado que ella eh, sufre de cierta manera también este aprovechamiento irregular de aguas, dice sí, esa es una manera de evadir la ley. Les dejo minutitos, Paula, Ricardo, para que vayan cerrando su intervención, partimos con Paula para que nos deje su, su mensaje final, y agradecerte también muchísimo por eh, tus conocimientos y por eh, todo lo que has aportado esta noche en esta conversación aquí en cauquenesnet.cl Paula, adelante. Gracias a ti, Patricio, por, por la instancia, por el espacio para poder conversar sobre temas realmente importantes. Eh, yo creo que la población en Cauquienes tiene que empoderarse de este tema del agua, tiene que empoderarse completamente y hacerlo suyo, hacerlo suyo y exigirle a las autoridades que tomen cartas en, en el asunto, porque resulta que... Ya vimos lo que sucedió con, la, con lo que sucede con el, de organizaciones, las denuncias, no ocurre nada. Ahora, ¿qué pasa si va el gobernador? ¿Qué pasa si va el alcalde? Es distinto. Entonces, siempre está en las manos de la población. Ojalá no fuera así. Ojalá tuviéramos un código de agua que nos respaldara. Ojalá tuviéramos una dirección general de agua que hiciera su trabajo fiscalizador. Pero en este momento no se puede. Así es que ojalá la, la gente en Cauquienes se, se empodere de esa agua que es de ellos. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias Paula echeveguren quien es eh, ingeniera y quien también pertenece a Tavid y quien ha aportado esta noche también parte de sus conocimientos en esta conversación. Ricardo, ¿cuál es su mensaje final para ir poniendo término ya a esta conversa? Bueno, Patricio, gracias también por la posibilidad, gracias a la gente que participó, escuchándonos también, ¿cierto? Eh... Chuta, son... Tanto los territorios que, que uno ha recorrido, hemos recorrido con todas las agrupaciones. Eh, somos un ejemplo de, de la agrupación más antigua que lleva ocho años. Un saludo para don Ricardo, don Ricardo Cortés. Eh, de él nacimos todos. De la agrupación Mable Sur nacimos Atavi también. Un saludo para la Teresita y todos mis compas de allá de San Javier. Eh, decirles que de alguna forma u otra, no sé, po, eh, eh, no entrar en populismo tampoco, sino yo creo que hoy día eh, todo este trabajo que hemos llevado a cabo va a pasar por un municipio, por una alcaldesa o por un alcalde creo que eh, la gente tiene que reconocer a las agrupaciones también hoy día, de que si no hemos metido al, a, a, al agua, al barro, al frío, mojados con manifestaciones de repente, con, con agrosúper cuando nos mojamos toda una cantidad de vecinos aquí no fue en vano, vamos a seguir luchando vamos a estar con la gente de San Pedro de San Pedro Mengol, Coronel de Maule, Capellanía El Boldo, La Rioja, son tantos La Concordia, el Belco, Arenal, Purapel Está toda la provincia sin agua Y, y, y no solamente aquí El otro día lo conversábamos también con gente de, de, de Chanco, de Peyú De Curanipe, hay problemas hídricos También en la costa, está generalizado No estamos descubriendo la rueda, por supuesto Porque sabemos que el tema del agua va a ser mundial Usted lo dijo cuando dio el programa Hoy día un litro de agua vale más que la benzina Vale más que mil pesos, ¿cierto? Entonces, eh, a que estemos juntos, como dijo Paula, a que recapacitemos, nos demos cuenta de lo que nos está pasando en el territorio, no no, no lo tomen abajo, de bajo perfil porque es cierto, es real. Y aquí vamos a estar, un saludo para todos y todas, ¿cierto? Muchas gracias por escucharnos y gracias por el espacio, Patricio, nuevamente. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, a Ricardo Palacios, quien es presidente de Atavid, quien ha estado en, en, en, dentro de las agrupaciones, verdad, que han estado defendiendo eh, las aguas el río Cauquienes eh, y la subsistencia, eh, finalmente, de las familias que, que, que viven de esa agua, que su trabajo, su, su oficio depende de esa agua, eh, que finalmente es la gente que, que nos importa a todos. Le agradecemos a todos quienes nos acompañaron, eh, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a Paula, a Ricardo, y será hasta una próxima oportunidad, muchísimo que pensar, muchísimo que reflexionar y desafíos que se vienen a todo nivel, ¿no? A todo nivel de autoridades, a todo nivel como sociedad y también eh, como país con lo que contemple la nueva constitución en temas que tengan que ver con agua. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.